Muy buenos días. Vamos a, a comenzar con el, con el webinar, ¿vale? Entonces, bueno, eh, vamos a comenzar con una pequeña presentación de, de lo que es análisis y simulación eh, y luego sin, sin más preámbulos pasaremos ya a comentar lo que es el módulo de, de MCD, de, de mecatronic Concept Design, ¿vale? Eh, bueno, análisis y simulación somos partners de, somos una ingeniería, ¿vale? Que llevamos más de 20 años en, implantando tecnología en, en en el sector industrial vale, y, y bueno, somos partners de, de Siemens desde hace desde hace unos 15 años, una cosa así. El año pasado fuimos top partner en, en implantaciones de NX y somos eh, smart expert en, en la parte de, de fabricación, en la parte de CAM. vale. Entonces, eh, os vamos a presentar un poquito lo que sería nuestro, nuestro departamento, el departamento que tenemos dedicado para la parte de, de NX. A día de hoy somos 20 personas, donde estamos tres comerciales, seis personas para, para la parte de, de CAM, cuatro técnicos que se dedican a, a realizar postprocesadores y, y simulación, cuatro técnicos dedicados a la parte de, de CAF, una persona, un técnico, que es mi compañero Ángel Crejazu, que será el, el encargado de presentar el, el webinar de hoy, eh, dedicado al módulo de, de mecatrónica. ¿vale? Y dos personas, dos compañeros que se encargan de, de todo lo que puede ser dar soporte, pues bueno, desde la parte tanto informática como la parte más eh, bueno, la parte más, más, más técnica, eh, derivando las consultas de, de NX que puede haber tanto en la parte de CAF, de CAM como de, de CAE. Y bueno, eso es un poquito lo que a lo que nos, nos dedicamos. También a la derecha podéis ver vale, un, un pequeño banner de, de un blog que hemos creado en desde nuestro departamento, pues bueno, para para, para poder divulgar ¿no? el, el, el, el, bueno, el uso y, y, y demás de, de NX, tanto de caz como de CAM, pues solemos subir algunos vídeos explicativos de, de, de diferentes cosas que nos parecen interesantes, ¿vale? Y esto es un poquito algo que, que bueno, que es fruto de, de, de, de nuestra pasión, ¿no? De lo que, porque nos gusta el, el trabajo que, que desempeñamos y en su día, pues bueno, decidimos el, el crear este blog que es puramente técnico, que, que no va más allá de, de eso, y donde os invitamos a participar, y, y si en algún momento, si en algún momento queréis consultarnos algo, si queréis que hagamos un vídeo específico de, de lo que fuere, pues bueno, nosotros estaremos en, encantados de, de, de prepararlo, ¿vale? Eh, me consta que, que la presentación de Ángel va a ser un poquito frenética y, y me, por lo que me ha comentado creo que le va a llevar bastante. Eh, le va a llevar un ratito, ¿vale? Entonces tampoco quiero robarle más tiempo con. Con esta presentación. Eh, le paso directamente los, los mandos a, a Ángel y, y os dejo en, en, en buenas manos, ¿vale? Espero que, que sea de, de vuestro lado. Un saludo. Hola, buenos días, buenos días a todos. Buen día, buen día. de Nori y nada, pues daros un poco la bienvenida a, a lo que va a ser la, la presentación de, de, de mecatrónica. Concept Design MCD. ¿vale? Eh, va a ser una presentación un poco rápida porque quiero, quiero mostraros muchas cosas. Es, es bastante, bastante visual y, y bueno, ahí tengo preparadas unas pequeñas demos y luego algún vídeo pues, para que veáis cosas un poco más complejas. Vale, lo primero es un poco eh, posicionar dónde está eh, Mechatronic eh, Concept Design MCD. Dentro de, de la parte de, de NX o la parte de, de Siemens de, de diseño, ¿vale? Eh, sí. Mecatrónica viene a ser una, una disciplina entre la mecánica y la electrónica, ¿vale? Por tanto, se queda un poco en esta zona de aquí, en lo que va a ser la automatización de procesos. Eh, ya en diseño y, y se engloba dentro de, de, una, de un sistema de diseño multidisciplinar. Y bueno, la parte mecánica, pues, pues la parte de CAF, CAE, CAM. Teamcenter, piping, y hay un montón de herramientas definidas en, en diseño, ¿vale? eh, Voy a definiros un poco, eh, pues, pues ahí estaría un poco me, mecatrónica, vale. Vamos a hablar de MCD. Eh, potencialidades de, de mecatronic concept design, pues es un poco una herramienta que sirve para para, para simular mecanismos y los mecanismos con un, con un punto de de simulación electrónica podemos podemos simular cómo una pieza contacta con, con otra pieza, contacta con un final de carrera, podemos procesar esos finales de carrera y podemos sacar unas señales y esas señales las podemos eh, pues, gestionar con, con otros programas. Entre estos programas podrían estar Tia Portal, que sería un programa de, de programación de automatas, y, y desde ahí pues podemos simular cómo se comportaría la, la máquina. Vale. Incluso veremos al final de, de la presentación, pues que, que podemos incluso virtualizar un, un modelo digital, teniendo un, un PLC físico y poder conectarlo, pues con una con cierta tecnología, poder conectarlo para gobernar el, el modelo digital con, con una parte de, de PLCs, ¿vale? Eh, comentaros eso, las, las tres fases, ¿vale? En principio sería eh, la parte más, más conceptual, eh, que sería eh, modelado CAD, ¿vale? Con, pues veremos que hay diferentes formas, podemos hacer desplazamientos lineales, desplazamientos circulares, eh, podemos eh, simular finales de carrera, podemos, eh, a nivel de concepto, ¿vale? y programarlo directamente desde nx podemos decirle a nx mira cuando cuando la pieza llegue a este final de carrera pues quiero que hagas eh, que este pistón neumático pues actúe o, o que este o que esta pieza se mueva en otra en otra dirección ¿vale? tenemos luego una, una siguiente pata que sería conectar el modelo digital de forma Hawaii in the loop Tendríamos en la misma máquina TIA Portal u otro programa de otros programas de, de programación de PLCs, estos serían conectados con OPC, que es otro protocolo de, de conexión. ¿vale? Con TIA Portal tenemos conexión directa con PLC SIN Advanced. ¿vale? Podemos tener en la misma máquina el modelo digital, podemos tener el PLC in Advance en la misma máquina ejecutando los procesos y veríamos cómo se comporta la máquina, pues moviendo motores, moviendo pistones, finales de carrera, podemos incluso simular con HMI, que serían pantallas, pantallas digitales, pues para poder simular botones, pues es una, una botonera que veis aquí abajo un modelito. Pues, pues podemos pulsar un botón, tenemos la, el botón de, de emergencia. ¿Vale? Y luego una tercera parte más, más avanzada que sería el virtual comisiones. Virtual comisiones lo que hacemos es eh, un modelo digital que sería el CAF y luego vamos a tener un PLC físico ¿vale? con un elemento de conexión que es el Simit SWITCH ¿vale? conectando estas tres cosas. Y con un programa que se llama ahora se llama SIMIT, que es el que gestiona o el que falsea un poco nuestra máquina. ¿Vale? Tendríamos el PLC real encima de nuestra mesa y podríamos ver eh, la máquina digital o el modelo digital cómo se comportaría. Vamos a ver un, un vídeo al final, un poco de, de demostración.